Feliz sábado para todos, qué gusto poder estar aquí en esta linda iglesia para adorar al Señor y para poner el marco en el cual nos estamos desenvolviendo, que son las jornadas de publicaciones. Bueno, aquí le llamamos jornadas de publicaciones y en las otras universidades de la división le seguimos llamando Instituto de Colportores. Este es para nosotros nuestro tercer instituto. Ya estuvimos en la UNAC, allá con nuestros hermanos de Colombia, donde aproximadamente 150 muchachos saldrán a colportar este verano. Y digo, es importante porque estamos en una nueva normalidad. Recuerden ustedes que hace un año estuvimos colportando, pero todo fue a través de la internet. Y hoy, gracias a Dios, tenemos la bendición de que sea aperturado y ahora estaremos saliendo a las calles, a las casas, a las oficinas Y gloria al Señor porque estos muchachos van a salir El fin de semana pasado estuvimos en la Universidad de Linda Vista Un precioso fin de semana donde estuvimos con todos nuestros muchachos Y alrededor, hasta ese momento que nos venimos Había 224 muchachos que iban a salir a colportar, Pero se esperaba que llegáramos a 300 muchachos. Gloria al Señor también. Es lindo, porque para, para la Universidad de Linda Vista es, es un, una, una cantidad especial para este verano. Y hoy estamos aquí en la Universidad de Montemorelos, donde hasta el día de ayer, cuando tuvimos nuestra reunión con todos nuestros asociados, ya teníamos casi 300 muchachos que van a salir a colportar, y esperamos que en este sábado y mañana podamos todavía invitar a otros más para que lleguen a 400 muchachos, el Señor permita que así sea, el próximo fin de semana estaremos en Nabojoa, allá con los hermanos de la UNAP, ellos ya se están preparando para tener este instituto de colportores. Antes de abrir la palabra de Dios, quiero decirles que el pastor eh, Tomás Torres y un servidor nos sentimos gozosos de estar aquí. Tengo la bendición de que en esta gira desde Lindavista eh, me acompaña el vicepresidente de la división. Pastor, gracias, gracias. Siempre es un gusto mientras viajamos, platicamos y analizamos la forma como podemos hacer mejor esta tarea. Y anoche... Tuvimos la bendición de tener un tema que queremos poner en ese marco Pastor Moisés Reina, muchísimas gracias por el tema de anoche Porque eso es, eso es el colportaje estudiantil El colportaje estudiantil es la misión de Dios Es la misión de Dios, más que venta es la misión de Dios eh, Quiero agradecer eh, especialmente al, al profe Castillo Ayer él tuvo con nosotros un seminario, habíamos recibido la noticia que todos conocemos, nosotros estábamos casi seguros de que no iba a ir, estuvimos casi seguros de que no iba a ir y para nosotros fue un gozo poderle mirar ahí en la sala y escucharle, fue una clase muy linda de liderazgo para nuestros muchachos, y nos encantó nuevamente escuchar de sus labios la esperanza que todos tenemos. Porque el Señor muy pronto vendrá. Y estamos aquí porque creemos en esa maravillosa esperanza. Así que, como ya se ha dicho, que el Señor pueda bendecir a la familia Castillo y a todos los involucrados. Y que conforte sus corazones en esta bendita esperanza. El pastor Eli Henry, nuestro presidente en la División Interamericana, en este momento está en Guatemala. Estamos teniendo una campaña enorme en todo Centroamérica y hoy tenemos un gran bautismo. En la división interamericana toda la iglesia se está moviendo en dirección, en diferentes acciones que tienen que ver con la misión. Y uh, antes de venir para acá, estuvimos en una reunión con él y como él acostumbra a mirar los cultos de la Universidad de Montemorelos, quiero cumplir el cometido. Reciban un cordial saludo de nuestro presidente, orando por esta linda universidad que es, para la división interamericana, un ícono en la educación cristiana. Muy bien, después de haber dicho todo esto, vamos a la palabra de Dios. Por favor, busquemos en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo número 20… Profeta Jeremías, capítulo número 20. Y antes de leerlo, quiero preguntar, no importa si es empleado o no importa si no trabaja en esta universidad, o claro, si es alumno es per se, ¿cuántos hemos estudiado en esta universidad? ¿Cuántos hemos estudiado en esta universidad? Uh -huh. ¿Cómo, cómo Dios le llamó para venir aquí Cómo Dios lo buscó para venir aquí Ahora en este contexto Leamos lo que la Biblia dice Versículo 7 En adelante 7 al 9 Me sedujiste Jehová Y me dejé seducir más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. ¿Cuántas veces hablo, doy voces y grito, violencia y destrucción? Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Por eso dije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 ¿Cómo fue llamado a servirle a Dios? Desconozco cómo pasó. Pero en este fin de semana estamos hablando a los muchachos que van a salir a colportar este verano. Y como ya se dijo, es posible que haya temor en el corazón. Déjenme compartir con ustedes esta historia que más conozco. Y quiero hacerlo con la humildad necesaria para exaltar el nombre de Cristo Jesús. Yo vine a esta universidad, pero no quería venir a esta universidad. Por supuesto, no la conocía. Es más, no quería ser pastor. Estaba en la preparatoria. Eh, mi maestra consejera me dijo, Espinoza, ¿y qué vas a estudiar? Me encantaban las matemáticas y la física, ayer todavía le enseñé al pastor Torres mi, mi certificado de preparatoria, donde presumo que en matemáticas y en física sacaba 10, eh, Luciano capaz que podía competirte. El caso es que no me gustaba las ciencias sociales. Y yo le dije, estaba saliendo recién la carrera en informática, era, era la novedad. Y yo le dije a mi consejera, no era cristiana la preparatoria, yo estudié, estaba haciendo la Universidad de Acapulco. Le dije, voy a estudiar informática. Dijo, está bien, te debieras ir a la UNAM. Dije, pero yo sé que van muchos alumnos para presentar examen, pero tú, tú puedes hacerlo. Así que fui a la UNAM, saqué una ficha y el día señalado nos fuimos a presentar examen allí cerca del estadio universitario. Estábamos todos los alumnos, éramos alrededor de 16 mil alumnos que íbamos a presentar examen. El examen estaba enfrente de mí. Yo tenía muchas ilusiones de ser un ingeniero en informática. Dentro de las, de, dentro de las eh, eh, carreras universitarias, teología no estaba en mi lista. No existía. Es más, me daba pesar mirar a los pastores que llegaban a Acapulco y, y mirar cómo eran cambiados y llevados de un, de un lugar para otro pobres hombres, parecen nómadas y, y tenía cierta tristeza y pena por ellos así que, pastor, no, pastor, no tomé mi examen, empecé a contestarlo y Anteriormente los resultados de la UNAM los presentaban a través del periódico Así que terminando mi examen, esperé esos cinco días para que salieran los resultados eh, Cruzándome los dedos, esperando que fuera, que fuera eh, positiva la respuesta Y llegó ese día, tomé el periódico en mis manos, me fui a un parquecito y empecé a buscar los nombres, empezaban con el apellido y empecé a buscar Espinosa, Espinosa, Espinosa y en el número 15 estaba Espinosa Hernández, Tomás Isaías, ese es mi nombre completo. El pastor Henry dice que mi nombre parece una enciclopedia y entonces dije lo hice, lo logré, voy a entrar a la UNAM. Voy a ser alumno de esta institución. Por supuesto, recorrí todas las instalaciones. Pensé en todo, dónde, dónde iba a ir, dónde iba a vivir, etc. Regresé a la ciudad de Acapulco. Eh, iba entusiasmado con la noticia. Eh, antes no había celular, así que hablé por teléfono eh, alámbrico para dar la noticia. Y llegando a, a casa donde vivía, Hice todos los arreglos para irme a la Ciudad de México. Pastor Reina, usted lo conoce. Está esa línea de autobuses que se llama Estrella de Oro. Así que fui y compré mi ticket para irme a la Ciudad de México definitivamente. Hice mis maletas, las puse en, en, el, en el sótano de abajo del autobús o en, en, el, en la cajuela del autobús y llevaba una pequeña mochila que la puse en un portabultos que está, estaba arriba de los asientos, antiguamente así eran los autobuses, como con tubos. ¿no? Y entonces me senté, iba a viajar de noche, salí como a las 10 de la noche, no estaba todavía la autopista del sol que corre ahora de México a Ciudad de Acapulco, así que nos trasladamos por por la sierra de Chilpancingo y de Iguala para llegar hasta Ciudad de México y yo venía sentado en, en mi asiento como el cuarto, la cuarta fila de adelante hacia atrás. Eh, miré como el chofer iba manejando, yo iba despierto y de pronto miré que en una curva cerca de un poblado que se llama El Ocotito es la sierra había muchas montañas, miré que una pequeña Brasilia color mostaza, como, como que se estaba metiendo más de la cuenta al carril del autobús. Y yo dije, este, este carrito va a chocar con el autobús y efectivamente chocó. En la parte interior del autobús, en la esquina, salió disparado la pobre Brasilia contra el farallón de, del cerro Y quedó prácticamente, yo miré, todavía logré mirar, destrozado El autobús empezó a hacerse a la orilla, yo dije, se va a parar para auxiliarlo Seguro que se va a parar para auxiliarlo, pero no Resulta ser que el autobús había, el, el chofer del autobús había perdido había perdido el control y el autobús se fue cayendo a un barranco como a unos 200 metros de profundidad y entonces cuando el autobús empezó a caer yo me puse en conclillas sobre mi asiento y me tomé de los, de los tubos que iban arriba y entonces dije una pequeña oración Señor, sálvame El autobús empezó a caer en ese precipicio Las paredes laterales del autobús empezaron a, a desprenderse Escuchaba gritos Personas que lloraban Incluso miré un hilo de sangre que estaba corriendo sobre el pasillo Y mientras el autobús iba cayendo Abajo como a los 200 metros estaba una roca enorme con un árbol de ceiba y ahí el autobús chocó y las personas que iban adelante salieron disparadas, rompieron el parabrisas y murieron instantáneamente. Cuando el autobús quedó parado, me incorporé y empecé a a bajar. Cuando bajé del autobús ya había una persona afuera y me dijo, muchacho, ¿estás bien? Y yo empecé a tocar, dije, sí, estoy bien, ¿no tienes nada roto? No, no, nada, a lo mejor la conciencia, pero lo demás está completo. Y me dijo, ayúdame a sacar a los heridos, era un médico era un médico de Chilpancinco que estaba regresando yo a México y empezamos a sacar a los heridos. Íbamos en ese autobús 36 personas, de las cuales rescatamos como 6, 28 habían muerto. Mientras estaban los heridos allí atendidos por el médico, eh, subimos hasta, hasta el, el borde de la carretera Y ahora ahí me senté eran como a las eh, Pienso que como a las 2 de la mañana Cuatro de la mañana El cielo estaba estrellado, precioso Y me acordé de mi oración Porque mi oración había sido Señor, sálvame Y yo te voy a servir Esa fue mi oración sálvame y yo te voy a servir y pensé ahora y cómo le sirvo yo estoy inscrito ya en la UNAM Ten, tengo, tengo mi visión de lo que quiero ser pero esto había impactado mi vida de cómo en medio de 36 personas de las cuales 28 habían muerto yo no tenía un solo rasguño no me fui a la Ciudad de México, regresé a Acapulco, estaba un poco aturdido y tomé la decisión de reflexionar qué es lo que iba a hacer. En Acapulco hay un lugarcito, una no es playa, es como un acantilado donde hay un como teatro al aire libre, cerquita de La Quebrada, que se llama La Sinfonía. Ahí rompen las olas y uno puede escuchar cómo, cómo se hace el sonido de las olas con las rocas. Por eso se llama sinfonía. Y me fui ahí. Y me fui a orar. Me fui a preguntarle a Dios, ¿qué quieres de mí? Yo, yo no, era un, no era un muchacho que, que era consagrado, es decir, no era muy malo, pero sí era malo. Y, y ahí en ese lugar le dije, Señor, dime, ¿qué quieres? ¡Háblame! Estuve orando toda esa tarde y por supuesto no escuché nada. Cuando me levanté dije, ya me voy, estoy igual. Y cuando iba caminando de regreso, escuché como, como si una ola me hubiera hablado y me, y me dijo, estudia para pastor. Volté para ver si había alguien pero no había nadie pues por supuesto no había nadie no le hice caso y volví a caminar y de pronto escuché otra vez la voz pero ahora en forma más más clara e insistente que me dijo estudia para pastor y otra vez volteé y no había nadie y entendí estudia para pastor Dije pastor ¿Yo pastor? ¿Pero cómo yo pastor? Eso le queda y yo pensé para mis adentros Eso le queda a fulano, le queda a mengano Pero yo, no, yo no sirvo para pastor No soy, no soy digno de ser pastor eh, eh, Aquel muchacho que es consagrado Ese sí puede ser pastor Pero yo no Y yo sabía por qué no Y entonces fui a, a la iglesia con la idea, estuve rumiándola y tomé la decisión de estudiar para pastor. Llegaron cuatro muchachos de esta universidad a Acapulco a Colportar. Y entonces yo me acerqué con ellos y les pregunté, oye, quiero ir a estudiar para ser pastor. Dime qué hago. Bueno dice lo primero que tienes que hacer es mandar una carta para que te acepten, tienes que hacer una solicitud y, y quién, ¿qué debe llevar esa solicitud pues que quieres estudiar y una recomendación del anciano de la iglesia y de tu pastor, dije no pues ya no fui, ya no fui, la iglesia no creo que me dé una recomendación y el pastor, no sé, el pastor, a lo mejor por misericordia sí, ¿verdad? Pero, pero, pero los ancianos de la iglesia, la junta directiva, no creo. Y entonces dije, Señor, si tú quieres que yo estudie para pastor, voy a hacer mi solicitud. Y la hice a mano, la escribí y la mandé. Como al mes recibí la respuesta. Y me dijeron, usted está aceptado provisionalmente para estudiar en la escuela de teología. Dije, no, pues está bien. Como, como, decimos, como decíamos, ya la hice. Y entonces fui otra vez con los muchachos y le dije, oye, ya me aceptaron provisionalmente. Y ahora, eh, ¿cuánto cobran? No, pues cobran tanto. No, pues otra vez, ¿cómo voy a hacerle? Eh, eh, digo, eh, trabajo, tengo un empleo, pero pero pero para esa cantidad no me alcanza. Y me dijo me dijo un hermano, "¿Por qué no colportas?" El hermanito, el hermano Juan Aguirre, el papá del difunto pastor Abel Aguirre y de Leti Aguirre. Me dijo, "¿Por qué no colportas, mijo? ¿Por qué no colportas?" Dije, "¿Qué es eso de colportar, hermano? Está refeada la palabra para empezar. Colportar, ¿quién se la inventaría?" Mira, es, es, es como agente de ventas, es, es vender libros. Dije colportar. Los muchachos que vinieron de Montemorelos están colportando. ¿Por qué no les preguntas? Y entonces fui con los muchachos de Montemorelos y les pregunté: oye, ustedes están colportando. ¿Por qué no me enseñan a colportar? Eran cuatro. Y una pareja me dijo: Le dijo uno al otro: ¿Tú cómo ves? Le enseñamos. Dice, pues no sé tú, porque el otro tenía más experiencia. Dijo, no, pues es que ya venimos completos. Es que, eh, mira, pues vamos en parejas y, y tú serías un tercero. O sea, en otras palabras, estorbas. Y no quisieron enseñármelos, hermanitos. Entonces dije, voy a ir con la otra pareja a ver si esos me dan chance. Y entonces fui con la otra pareja y le dije, oye… Este, voy a colportar y me dijeron, ya tienes tu prospecto, no, todavía no, ¿qué es eso? Es, es para mostrar los libros y ¿dónde lo consigo? Pues en la asociación, estaba entonces en la asociación interoceánica, no era unión, asociación interoceánica, ahí trabajaba el hermano Randeles, ahí lo conocí. Y entonces le escribí al pastor Juan Ramírez, que era el director de publicaciones Quiero colportar, me podría mandar un prospecto y me lo mandó por correo Y entonces cuando yo tenía un prospecto fui con estos dos muchachos y le dije Ya estuvo, ya tengo mi prospecto, me enseñan a colportar Y otra vez dijo no pues es que la cosa está bien difícil este verano amigo ¿Sabes qué? Este, pues no, mira mejor hazle tú como tú puedas Y yo le dije por lo menos denme chance ir a mirar cómo le hacen pues y no quisieron los malvados, no quisieron. Y, y tú sabes cuando te sientes como, como el apestoso, pues como que estorbas, ¿no? no no cabes aquí. Y yo dije, bueno, ¿por qué tan difícil es colportar? ¿Qué tan difícil será colportar? Pues si es como vender. Y dije, voy a tomar la decisión de ir a colportar yo solo, al fin que no necesito gogles para nadar. Y me fui a colportar, ese día me preparé, miré el, el, el prospecto, nadie me enseñó un relato, no, no, no, no sabía lo que era hacer un contacto amistoso, absolutamente nada muchachos, nada. Así que tomé mi prospecto, me puse mi pantalón de mezclilla y una playera porque hacía mucho calor, así fui a colportar. Llegué a una esquina de una calle que se llama Avenida Cuauhtémoc y Bernal Díaz del Castillo Allí estaba una, un edificio de Comisión Federal de Electricidad Y entonces todo el edificio era de cristal Me puse en la esquina donde estaba el poste de luz y miré hacia adentro hacia de la oficina Estaba un escritorio grandote con un señor bien gordito grandote, con bigote, parecía Emiliano Zapata, grandote y había varios varios, varios escritorios alrededor y dije aquí voy a comportar, aquí voy a empezar y mi corazón estaba pum, pum, pum, pum estaba latiendo bien fuerte yo no sé por qué, yo decía así, pero Isaías ¿por qué tienes miedo? ¿qué te va a pasar? en, en, en mis, en mis, en mis eh, años de preparatoria yo había, yo había entrado a una, a, una, a una academia de taekwondo, había aprendido karate, era cinta negra. Así que dije, si te corren, más corres o te defiendes, no te va a pasar nada. Y entonces yo dije, sí, voy a entrar, voy a entrar. Tomé mi prospecto, llegué hasta la puerta y entonces estaba allí el señor, yo sentía que estaba mirando, nada de que me estaba mirando, estaba ocupando otra cosa. Y entonces dije, y cuando estaba a punto de empujar la puerta, Tuve tanto miedo que cerré la puerta y seguí caminando derecho para el otro lado. Y entonces mientras iba caminando me iba regañando yo solo y decía, eres un cobarde, por eso un miedoso, regrésate, ¿qué te va a pasar? Vamos, entra. Y, y como a la mitad de, de, de la cuadra me regresé y dije, voy a entrar. Y regresé a donde estaba la puerta y empujé. Y entré. Y cuando estaba adentro yo sentía que todos me miraban como ahorita, así sentía. Pero, pero no me miraba más que el, que el señor gordito con bigotes. Y entonces él bajó sus lentes, me miró y me dijo. <ríe> yo no supe, sentía como que iban las nubes desde la puerta hasta donde estaba el señor. No supe cómo llegué frente a su escritorio y me dijo. ¿Qué quieres muchacho? Y le dije pues vengo a vender libros, esa fue la introducción, el contacto amistoso, es, es, es como para romper el hielo así, así. Y le dije pues vengo a vender libros, a vender libros y ¿qué libros son? Pues, pues mírelos y entonces me quita el prospecto de mis manos. Y lo pone sobre su escritorio y lo empieza a ojear, lo empieza a ojear y me dice, oye están raros estos libros, ¿de qué se tratan? Y empecé a decirles lo que Dios me dio a entender porque no sabía, muchachos debemos aprendernos el relato, debemos aprendernos el relato, yo ahí dije lo que Dios me dio a entender. Dije mire pues este librito está re bonito, mire, mire los dibujitos que tiene y empecé a darle vuelta, no, estaba un librito que se llamaba mis primeros pasos y por lo menos las historias de la Biblia sí me las sabía. Dije mire aquí está cuando Dios creó a Adán y Eva y les enseñaba y entonces el Señor gorrito le dijo a una a una Secretaria que se llamaba Julia dijo oye Tú Julia ven aquí mira estos libros que Está vendiendo este muchacho y vino la Julia tú y, y se paró ahí al re, alrededor de la Del escritorio y dijo oye están bonitos y Le dice dijo el señor debieras comprarlo Para tus niños y entonces la Julia le Dijo oye Cristina ven acá mira lo que Está vendiendo este muchacho y fueron Llamando y yo dije llamen llamen más llamen. Llamaron a a todas las secretarias y se pusieron alrededor y ya que estaban todas me dijo el Señor el, resultó ser un ángel del Señor ese gordito que tanto miedo le tenía yo me dijo ahora explícales pues y entonces agarré el prospecto y empecé a explicarles y entonces esa, esa, esa señora Julia o señorita quién sabe que sería me dijo yo si sí lo quiero tráemelo a mí Correcto y empecé a notarle en el, en el talonario que era de, de pasta roja, estaba bien corriente nuestros talonarios antes era De pasta roja y, y, y había abajo una, una blanca y una amarilla y empecé a notarle Y le dije ¿y ¿quién más? dijo la Cristina yo también y dijo la otra yo también y se empezaron a animar entre ellas Había 12 personas en esa oficina, 12 personas me compraron 10 10 y entonces yo le dije al señor gordito, oiga pues ya, ya, ya, tenemos, ya tenemos a diez que lo quieren pero deme dinero para mandarlos a traer, dice ¿cómo que no los tienes? no hay que mandarlos por correo, le digo hay que mandarlos a pedir no sabía cómo pedir anticipos, yo no sabía qué era anticipo, pero necesitaba dinero para comprarlos. Y entonces el gordito se empezó a reír, hasta le temblaba aquí su pancita, y le dijo, oye, Julia, hazte un cheque para este muchacho, a ver si no nos roban, dijo. a ver si no nos roba. Pero no, le digo, yo le voy a cumplir, le voy a traer sus libros. Y me hicieron un cheque, que casi era el 50% de los libros. Y me lo dieron. Y entonces, terminando la venta, le agradecí al señor gordito y entonces de regreso a la puerta entré como si fueran las nubes. No sabía ni cómo llegué, pero cuando regresé me sentía como Napoleón. Bueno, por el tamaño pues, pero como Napoleón. Nomás me faltaba el arco del triunfo. Y entonces dije, cuando salí, cuando, cuando abrí la puerta de la oficina y salí, dije, esto es comportar cool Está re fácil, yo pensé que era más difícil comportar y me dio una confianza increíble pero re, quiero decir algo ¿Quién creen que hizo la venta? ¿Creen que Isaías Espinosa, Por supuesto que no no sabía colportar, no iba bien vestido, no sabía el relato, no tenía ninguna instrucción No fue Isaías Espinosa, la venta la hizo el Espíritu Santo Fue Dios, fue Dios quien hizo la venta Cuando nosotros vamos a colportar, no se trata, no se trata de ventas Se trata de confiar en el Señor Seguí colportando y entonces entré a un hotel Camino Real y ahí colporté todo el verano. Al siguiente, a la siguiente, al siguiente sábado fui a la iglesia, o sea, había pasado una semana. Fui a la iglesia y ahí estaban los cuatro compañeros de Montemorelos. Y les dije, oye, oye este muchachos, ¿y cuántas colecciones debo vender para ir a Montemorelos? Antes no eran tantas. Bueno, proporción más o menos igual. Entonces, me dijo, no, pues debes vender 128 o 130, 130, 130 colecciones debes vender para ir a la universidad. ¿130? Sí, 130. ¿Estás seguro que 130? Sí, 130. ¿Y, ¿Y cuántas llevas tú? No, dice, pues yo llevo como 20. ¿Y tú? No, pues yo llevo como unas 30. ¿Y tú? No, pues llevo como 17. ¿Y tú? No, pues yo más o menos, como también como 22. ¿Y y me preguntan, claro, era lo lógico que me preguntaran ¿Y tú cómo vas? ¿Cuántas llevas? Yo le dije pues, pues yo llevo 142 El Señor me había dado mi beca en una semana En una semana Y quiero repetir Dios me había dado mi beca en una semana. Por eso quiero dejarte tres lecciones, tres lecciones. Número uno, el colportaje cambia vidas. El colportaje cambia vidas. Definitivamente... Yo no era material para ser pastor. Definitivamente no era el hombre necesario para estar aquí. Pero Dios en su misericordia cambió mi vida, como puede cambiar la tuya. Porque el Dios Todopoderoso, cuando te llama, cuando te escoge, abre todas las puertas. Y yo le dije a mi Dios Señor tú quieres que vaya a estudiar para pastor Pues dime demuéstrame que quieres que yo vaya a estudiar para pastor Anoche el pastor Reina hizo una declaración importante Dios está más interesado en que tú termines una carrera que tú mismo Estoy de acuerdo con eso Porque Dios cambia nuestra vida y nos va modelando poco a poco No importa cuán miserables seamos Aquí nos conocemos Aquí nos miramos Cómo venimos vestidos. Cada sábado tal vez con nuestro traje, con nuestra corbatita, con nuestra mejor ropa. Pero solamente el Señor conoce cómo es tu vida. Solo el Señor sabe qué hay en tu conciencia. Solo el Señor sabe qué hay en tus pensamientos. Solo, solo el Señor sabe qué, qué vida practicas cuando estás solo. Solo el Señor sabe qué hay en tu vida espiritual solo el Señor sabe las luchas que tienes con el pecado solo el Señor sabe lo que ves y lo que lees solo el Señor sabe tus tentaciones pero gloria al Señor una buena noticia en esta mañana el Señor cambia vidas y yo te quiero decir mi querido muchacho joven si el Señor pudo cambiar la vida de un servidor puede cambiar la tuya puede cambiar la tuya porque te aseguro que tú eres más bueno que yo. Pero gloria al Señor porque el Señor no nos llama por ser buenos. El Señor nos llama por su infinito amor. Solamente. Lección número dos. El comportaje te hace depender de Dios. Te hace depender de Dios. Debo reconocer que antes de colportar yo no tenía una costumbre de una vida de oración, no la tenía, no la tenía. Quizá mis oraciones eran un tanto mecánicas, solo para dar gracias a Dios por la comida y se acabó, solo para levantarme tal vez gracias Señor por el día y se acabó, pero no es una relación profunda con el Señor, no la es, pero cuando nosotros colportamos, Tú te das cuenta que necesitas la presencia de Dios y el corporador evangélico dice que cuando nosotros comportamos los ángeles de Dios van con nosotros. Y muchacho esto es literal, es literal. Los ángeles de Dios van a ir contigo cuando estés frente a una puerta y tengas miedo de tocar. Los ángeles del Señor estarán contigo cuando estés frente a una oficina y no sepas qué decir. Porque no eres tú, es Dios porque el Señor te hará depender de ti y de Él y entonces tú te colocarás de rodillas y le dirás Señor este día voy a salir a comportar yo no sé qué va a pasar este día no sé qué personas tienes preparadas ya pero Señor tú que eres el dueño de todo ayúdame a confiar en ti y cuando confiamos en Él Dios hace el milagro que tanto nosotros estamos esperando. Por esto te quiero recalcar mi querido joven. Mi querida señorita. El colportaje no es asunto de ventas. El colportaje es un asunto de dependencia de Dios. Me apena mucho a todos aquellos que no pudieron colportar. Me apenan. En el buen sentido de la palabra. Porque nunca han experimentado lo que significa estar dependiendo de Dios. En una manera en que tus habilidades... En que tu propia persona no funciona. Sino que dejas todo en las manos del Señor. Para que Él haga. El comportaje desafía tus límites. El comportaje desafía tus límites. Tres lecciones. ¿Cuál fue la primera? Número uno. El comportaje cambia vidas. Número dos. El comportaje te hace depender de Dios. Y número tres. Número tres. El colportaje desafía tus límites. Me tocó ser director asociado, el presidente del club de, de colportores, era el pastor Tomás Torres. Y ese, ese verano me tocaron, me tocaron atender a 22 muchachos, 22 muchachos tenían mi grupo. Y cuatro de ellos habían ido a la ciudad de Puebla. Dentro de esos cuatro que vinieron de la ciudad de Puebla Estaba el pastor Jorge Zul eh, Rudy, hermana Allí estaba Toñito Me tocó ir a ayudarle en Puebla Con tu hermanita y otros dos Un muchacho de apellido Duarte Y otro más, eran cuatro Se estaban quedando en casa de tu abuelito Porque él eh, Porque él vivía, el hermano Toñito Era un colportor jubilado que vivía en Puebla Y ahí llegué como asociado a ayudarles eh, la ciudad de Puebla es muy difícil, es muy difícil, es dura, es, es hasta cierto punto insensible, insensible. Y yo le dije a los muchachos, ¿cómo les ha ido? Nos ha ido mal, no llevamos muchas, pero, pero, pero estamos esperándote para que tú nos ayudes. A buen palo te arrimas, pero bueno, está bien, vamos a ir, vamos a ir en el nombre del Señor así que esa, esa mañana tomamos la decisión de ir a, a, a, la, a la calle Reforma la calle Reforma es una de las calles principales de Puebla y aquí vamos a colportar, ustedes dos de ese lado y yo nosotros dos de este lado y hasta que salgamos a, a, a, al parque principal, ahí nos vamos a detener para comer y empezamos a colportar me había aprendido el relato, ahora ya sabía el relato, Y era el director asociado Así que empezamos a colportar, empezamos a luchar, empezamos a presentar. Yo recuerdo literalmente que hice más de 45 presentaciones, ¿me escuchaste? Más de 45 presentaciones. Y cuando terminé ese día, mi boca estaba seca, reseca, mis labios estaban secos, había hablado demasiado. ¿Y saben cuántas colecciones habíamos, habíamos levantado? Ni una ni una, los muchachos me miraban y me dijeron pues, pues si tú no puedes nosotros menos y cómo vamos a hacer ¿Y, y, y, y qué vamos a hacer, me fui derrotado, derrotado, ese día nos fuimos a la casa del hermano doñito y nos quedábamos, me habían, me habían prestado una pieza para descansar y yo me metí al, al cuartito y ahí estaba, estaba solo. Y dije, Señor, ¿qué pasó? No nos diste nada este día, ¿qué pasó? Cuando de pronto tocaron la puerta, abrí, era el hermano Toñito Y me dijo, ¿qué tal, cómo estás? Dije, mal Sí, ella me dijo, Toño, que les fue re mal, que no levantaron nada Dice, digo, sí, no levantamos nada digo Me siento bien apenado y me siento derrotado y entonces él puso su mano en mi hombro y me dijo, ven, vamos a orar. Y nos arrodillamos allí en, en su casita y dijo, Señor, bendice a este muchacho, ábrele las puertas. Y cuando terminamos de orar me dijo, mañana vas a tener la victoria. Al otro día salimos otra vez con los muchachos, ya no fuimos a la calle Reforma, ahora fuimos a un pueblito que queda cerquita de Puebla que se llama Chipilo, que es un asentamiento de gente italiana que hace el queso chipilo, eh, la mantequilla chipilo y todo eso que llama de este chipilo, la marca chipilo. Y fuimos con el presidente municipal y le presentamos la colección y el presidente municipal dijo, sí, la quiero muchachos, qué bonita colección. La compró y después me dijo, le pedimos, ¿a quién nos recomienda? Utilizamos el método de la recomendación. Le recomiendo a mi compadre fulano tal, díganle que van de parte mía Y ahí vamos con el compadre Y el compadre dijo, está muy linda, si el compadre me recomienda la compro y, tal. y nos dio queso Ese día terminamos llenos de queso y de colecciones Porque en las 44 visitas que hicimos en Chipilo fueron, Fue el día perfecto, 44 colecciones vendimos El día perfecto el Señor nos ayuda a desafiar nuestros límites. Cuando ya no podemos, cuando pensamos que la puerta se cerró, es porque Dios tiene otra puerta abierta. Queridos muchachos, este verano ustedes van a salir. Este verano ustedes van a proclamar el nombre de Dios. Y tal vez como Jeremías Puedan decir Señor ya no quiero predicar tu nombre, ya no quiero anunciarte, ya no quiero decir nada. Y entonces sientan lo mismo que sintió Jeremías. Pero había un fuego en mis huesos, metido en mis entrañas que yo no pude evitarlo. No podemos evitar hablar del nombre de Dios cuando nosotros confiamos en su nombre. Por eso en esta mañana yo quiero invitar a a todos los directores asociados. ¿Dónde están los directores asociados que van a salir este verano? ¿Dónde están? Quiero invitarte. ¿Dónde están? Levante tu manita. ¿Dónde estás? Ahí están. ¿Quieres venir por aquí? Por favor. ¿Quieren venir? Ellos serán los líderes que estarán al frente de los diferentes grupos. Hoy, en esta universidad, estarán saliendo 24 grupos. 24 grupos. Algunos irán al envidiable Cancún, otros irán a Oaxaca, otros irán a Baja California, otros irán a Veracruz, otros irán al DF, otros irán a otras ciudades. Yo quiero decirles a ustedes muchachos, muchachas, que no se preocupen, que Dios es el Dios de misericordia que les va a dar el éxito si nosotros confiamos plenamente en Él. Dios es un Dios de éxito, no de fracaso. Lo pudimos comprobar vez tras vez, vez tras vez. Y el Señor seguramente les dará la bendición de su Santo Espíritu este, fin de, este, este próximo verano. Yo quiero preguntarle a la iglesia, ¿vamos a orar por estos muchachos? Cuando digo vamos a orar por ellos Es no solamente retórico Es que tú Si es que lo tienes y si no lo tienes Te conviene hacerlo En tu devoción personal Con tu familia Coloques en tu lista de oración Los muchachos De la Universidad de Montemorelos En el verano 2022 Y si tienes y si conoces los nombres Escribe los nombres Y hazlo Quiero invitar a todos los muchachos que van a salir a colportar este verano, colóquense de pie por favor en sus lugares. Todos los muchachos que van a salir a colportar este verano, ¿quieren colocarse de pie? Ahí tenemos a uno, dos, tres, varios, ahí están varios. En el siguiente culto tendremos otros, pero hay varios, hay muchos de ustedes que están aquí. Gloria al Señor. Ah, no sé los protocolos, pero ¿podrían colocarse de este lado y de este lado, por favor? ¿Podrían venir? Queremos orar por ustedes, queremos pedirle a Dios que el Señor les bendiga y les ayude y abra las puertas con sus santos ángeles para que hayan gracia delante de las personas en donde van a colportar este verano. Y con este, con este precioso grupo de muchachas y de muchachos que están aquí, yo quiero preguntar a la congregación, quiero preguntar a la congregación, más bien, quiero preguntar, no a la congregación, por ahora a los empleados y a los que somos mayores, no. Para ahora no. Bueno, aunque hubo un empleado que dijo, yo voy a colportar este verano para un muchacho, eso dijo el empleado. Voy a pedir permiso en el verano para colportar solo por un muchacho. ¡Qué bendición! Quiero preguntarte, joven, señorita que estás en tu lugar, ¿cuántos Nunca han colportado ¿Cuántos nunca han colportado? Hay varias manos Yo quiero preguntarte en esta ocasión ¿Te gustaría en esta hora pedirle al Señor Que te ayude también a ser un colportor? ¿Quieres probar al Señor para que Él te dé la bendición De ser un colportor en este verano 2022? Quiero invitarte Quiero invitarte a que levantes tu mano en tu lugar si tú quieres que oremos por ti para que Dios te ayude y tengas la posibilidad de experimentar lo que significa ser un colportor estudiante. ¿Quieres levantar tu mano donde estás? Hey. ¿Será mucho pedirte que te coloques de pie? Mira, qué lindo, hay alguien más. ¿Hay alguien más que quiera hacerlo de los muchachos? Allí uno más, allá hay uno más. Los que no han colportado ni una vez, pero quieren hacerlo. Perdónme que haga esto. Los que nunca han colportado, pero quieren hacerlo. ¿Quieren venir aquí para orar también por ustedes? Aquí enfrente, para que estén junto con este grupo de muchachos que van a ir a colportar. Vengan aquí. Y vamos a colocarnos en este lugarcito, vamos a colocarnos en este lugarcito, allí. Tú ya eres casado y ya tienes una niña. Debo decirte que mi buen amigo el pastor Erwin González que descansa en el Señor, colportó estando casados y con hijos y el Señor le dio todo lo necesario. Gloria a Dios por la persona que viene aquí. Gracias, pregunto. ¿Habrá alguno más que quiera unirse a este grupo que no ha colportado pero que quiere pedirle a Dios que le ayude? ¿Quieren hacerlo? ¿Hay alguno más? Querida iglesia, tenemos la bendición de tener un ministerio maravilloso. Yo puedo decirles, me tocó ser 15 años presidente de campo local, me tocó ser 10 años presidente de unión lo sé con las evidencias en mi mano que todo aquel obrero que colportó es el mejor obrero de la iglesia comprometido, trabajador, disciplinado no criticón con una confianza en que el Señor dirige su iglesia a pesar de los defectos humanos porque los hay, no podemos esconderlos pero el Señor nos ayuda a confiar plenamente en Él. Voy a esperar a dos más que quieran unirse a este grupo de, de muchachos que quieran colportar por primera vez. Que quieran venir. Y entonces vamos a orar. A dos más. ¿Hay alguien más? No te quedes en tu lugar. Ven ahora. ¿Quién es? Mientras tú vienes... Ah, yo sé que esta iglesia a veces se impone a veces, a, no, no por favor libérate, libérate deja que el Señor te ayude y te bendiga, no, no te preocupes por los que te miran, acuérdate del gordito que me miraba que yo pensaba que era malo y resultó ser todo un ángel ¿quieres venir? estaremos orando por ti para que el Señor te ayude y el Señor te bendiga a tomar esta decisión Vamos a orar Vamos a orar Voy a invitar a los miembros de la iglesia Que inclinen sus cabezas Y vamos a orar Querido Padre Celestial Bendito seas tú Por siempre Muchísimas gracias Porque haces milagros Que podemos mirar Literalmente En transformación Y aquí hay este grupo de hijos tuyos que han sido escogidos como asociados como directores asociados para este verano no sé qué haya en su corazón tal vez muchas interrogantes tal vez muchas preocupaciones tal vez, tal vez temor Padre Amante libera sus pensamientos dales la paz que necesitan Permite que puedan confiar plenamente en tu providencia y que ellos puedan mirar cómo las puertas son abiertas por ti para gloria de tu nombre. Hay aquí un grupo de muchachos y en el culto joven tendremos otro, otro grupo de muchachos que ha venido para colportar. Algunos son totalmente nuevos, nunca lo han hecho Señor. Padre amante, te ruego que estos muchachos que han decidido colportar este verano les des la gracia que necesitan para abrir el corazón y la puerta de cada persona que entrevistarán. Que al colocar los libros en sus manos sean semillas de salvación que germinen cuando nosotros ni siquiera lo imaginemos. Y cuando regresemos, cuando ellos regresen este verano a esta universidad, vengan gozosos cantando y contando lo que has hecho por ellos en este verano 2022 en tus manos los dejamos cuídalos, protégelos protégelos de los asaltos protégelos de, los, de, lo, de, de las malas personas con intenciones malévolas protégelos protégelos en los viajes protégelos en los autobuses, en los taxis que tus buenos ángeles los arropen como tus hijos escogidos. Gracias, Padre, por escucharnos. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesucristo te lo ruego. Amén. El Señor les bendiga.